Soy yo nuevamente Víctor Valderrero Villalán, el fundador de la Lucía luciferina Semilla de Luz Universal. Los invito a todos a sacar un pacto con mi señor Lucifer, un pacto que va a cambiar su vida, su destino, su futuro, su bienestar. ¿Cuánto ya ustedes? Miren, la situación en el mundo cada vez se pone más caótica, más difícil. Miren la inflación que se presenta en todos los países del mundo, no solamente en Colombia, es algo que ha trascendido las fronteras. Después del 2020, ustedes se han dado cuenta de la situación que se viene presentando en todo el planeta. Y la situación que se viene no es nada bueno. No es mejor que la que se viene viviendo. Así pues, que el futuro, el cambio es en sus manos. Ahora ya, ahora está. Si ustedes quieren seguir adorando a ese Dios mezquino por prejuicios, por el que dirán, háganlo. Miren nada más el termo de Turquía. muertos. Rescatar una persona y que dicen no rescatistas. Gracias a Dios los milagros existen. Dios permitió que Él se salvara. Dios permitió que lo sacáramos de los escombros. ¿Y por qué no hablan de los 60 mil muertos que Él permitió que murieran, que perecieran a causa de ese estado terremoto? A ver. Entonces, por favor, señores, eh, les recuerdo la invitación. Los que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer, me pueden contactar desde cualquier parte del mundo. A los teléfonos que aparecen en pantalla, mi nombre es Víctor Roso, fundador de la logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Atrévete ya, recuerden, no respondo nada por redes sociales. Si alguien lo contacta por redes sociales, ese no fui yo. Y eso quede claro. Atrévete y se sorprender.